A veces los europeos tendemos a escucharnos demasiado a nosotros mismos. Bueno, quiero por ello agradecer muy especialmente la presencia de nuestros ponentes africanos que dan un valor muy especial a este foro. En segundo lugar, hemos querido también ampliar el foco y estudiar los problemas de seguridad desde una perspectiva más amplia, que incluya la demografía, el medio ambiente, desarrollo o la cooperación internacional, como factores clave para ir a la raíz de los problemas de estabilidad y de seguridad que asolan esta zona. Entendemos que solo desde esta perspectiva integral podremos aportar soluciones eficaces a largo plazo. Quiero agradecer de forma muy especial el enorme trabajo y el entusiasmo de un pequeño grupo, SAHEL, del Centro de Seguridad Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria, que han hecho realidad este proyecto. María Dolores Algora David Scully y de forma especial Beatriz de León Cobo, que con su conocimiento y su impulso han sorteado todas las dificultades y superado nuestras expectativas. Agradecer también a todas las entidades asociadas que han colaborado en este proyecto y de forma muy especial al Instituto Español de Estudios Estratégicos, que nos ha apoyado en todo momento. Estoy convencido de que todos los que participamos en este foro vamos a tener la oportunidad no solo aprender y comprender mejor el Sahel, sino ayudar a encontrar soluciones comunes a los grandes desafíos que compartimos. Sin más, cedo la palabra al embajador José Ornero para iniciar el primer panel de este foro. José Ornero es embajador de España en Mali y ante Burkina Faso. Ha estado destinado como segundo eh, ministro consejero en la Embajada de España en Venezuela y ha sido también asesor diplomático del ministro de Defensa, entre otros cargos. Embajador, muchas gracias por acompañarnos y le damos la palabra. Muchas gracias, director. Muy, muy oportuno este seminario. Es una gran oportunidad que nos da a todos el instituto, porque entre otras cosas hay un o puede haber un efecto fatiga con la cuestión del Sahel, ya que es una cuestión que se arrastra ya durante bastantes años, camino ya de una década. Así que reitero la oportunidad y, y la conveniencia de celebrar un seminario como este, en donde, como vienes de decir, lo más importante es este enfoque integral eh, que has, del cual has hablado en el discurso. Estamos ante una situación que ya no es regional, en África, en el Sahel, sino que es un, una situación continental, que afecta muy especialmente y muy duramente a tres países del Sahel, a Mali, a Burkina y a Níger. Según los últimos datos, el, el, el aumento en, en coste en vidas humanas ha subido solo en el año pasado un 30% con respecto al año anterior y hay aproximadamente unos 2 millones de desplazados internos, la gran mayoría en, en Burkina Faso y una gran cantidad también de exiliados y refugiados, de, bueno, es difícil saber su, su número, ¿no? Hay una reacción internacional que comenzó Francia en, en 2013, en Mali, y a, en torno a la reacción francesa, que sin duda el país eh, líder en cuanto a la comunidad internacional en esta zona, se ha ido articulando una serie de mecanismos y de foros para apoyar el desembarco y continuidad de la comunidad internacional en esta zona. Es una estructura compleja de la que estoy seguro que se hablará en, en sesiones posteriores de este, de este seminario. El rasgo también importante de esta reacción ha sido lo que en la cumbre de Yamena del 15 de febrero pasado se llama el, el, el impulso civil, que consiste en dejar de dar prioridad a la reacción puramente securitaria y de defensa y tener muy en cuenta otras, otros mecanismos que deben ser utilizados, en este caso el tridente entre la seguridad, la defensa de de, de las condiciones de vida de las personas a través de la ayuda y la cooperación al desarrollo. Creo España bueno, es muy partidaria de este enfoque integral, este enfoque multidimensional, en donde se tenga en cuenta los tres factores, especialmente el de la cooperación, sin olvidarnos el de la seguridad, de, seguridad de la cual nos hablará el coronel dentro de unos momentos. La idea fundamental... El efecto práctico de este enfoque es la vuelta de, de los servicios de base, es decir, de que en cada pueblito del de Sahel haya la capacidad de, de que pase el autobús, de que haya un centro de salud, una escuelita primaria y un puesto de policía. Básicamente ese es el objetivo final al que eh, deberíamos eh, intentar llegar, por supuesto, mediante la implementación de una serie de principios que son indispensables para esta este objetivo final. Y todo esto se produce en, el, en un contexto complicado donde se están produciendo dos fenómenos fundamentales. Primero, lo que aquí se llama el diálogo con los grupos armados, que ha sido reconocido públicamente tanto en Burkina como en Mali, pero que sin embargo se va aplicando probablemente bastante tiempo más. Y por otro lado, el relanzamiento del Acuerdo de Paz de Argel, que es un acuerdo de 2015 referido esencialmente a la zona norte-norte-centro de, de Mali, pero que afecta a todos los países de alrededor, y donde se ha producido un relanzamiento de este foro eh, gracias a una cumbre que hubo recientemente en Kidal, una ciudad norte, con un escaso control de, gubernamental sobre la zona, en donde se observó dos avances fundamentales. La presencia de los Tugaregs y los árabes, tanto en el gobierno de Mali, como de manera reforzada en el foro que sigue este acuerdo, y por primera vez la entrada de mujeres, eh, tanto en el Comité de Seguimiento del Acuerdo como en los cuatro subcomités. Bien, y hecha esta introducción, no quiero extenderme más y voy a pasar a, a presentar a nuestros dos ponentes, que será continuados después por un experto. El primer ponente es el doctor bakari Sambe, es director del Timbuktu Institute, el Centro Africano de Estudios para la Paz, con Sedenda Karim y Amei. Es fundador del Observatorio de Radicalismos y Conflictos Religiosos en África, profesor investigador en el Centro de Estudios de las Religiones, el CER de la Universidad Gaston Berger de San Luis, Senegal, y es doctor por la Universidad Lumière Lyon en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Así que, doctor Sambé, cuando usted quiera, tiene usted la palabra. Uh, merci beaucoup. Je suis très de Estoy muy contento de participar hoy aquí estar aquí con ustedes hoy en este debate tan importante este diálogo que es tan necesario entre europa y el sahel esto es muy sencillo cuando hablamos del sahel y sobre todo cuando hablamos de las relaciones entre el cel y los colaboradores europeos Rehacemos, nos fijamos en una cosa, y es que hoy hay muchas estrategias que han sido concebidas para desarrollarse también fuera del Sahel, pero también en el Sahel. Por ejemplo, la Alianza del Sahel, de la que hablamos cada vez más, y son. Iniciativas muy positivas. Nuestro proverbio africano dice para ir rápido podemos ir solos, podemos caminar solos, pero para ir juntos, para llegar a un sitio juntos, lejos, hay que ir juntos. Otro proverbio dice que no podremos hacer una pared de piedras. Y es que necesitamos construir la solidaridad, la solidaridad internacional y es muy importante trabajar en la actitud y en las competencias. Y creo sinceramente, tanto para Europa como para África, para caminar hacia un mundo común, primero habrá que tener una visión, pues, un poco común. O una visión no conflictiva estos últimos años la cooperación internacional ha sido marcada por un conflicto de perspectivas del conflicto del sahel y hoy existe una diferencia entre la concepción de la crisis de sahel en europa y la comprensión local y la comprensión de las acciones locales que existen eh, y, camps, y que están puestas en marcha en el Sahel. Y yo creo que en esta lógica de construcción, que es un indicador de la incomprensión, puede reforzar el espíritu de la solidaridad. Y evidentemente tiene que evolucionar hacia una postura De concebir un tratado para poder ser realizable. Y personalmente, creo que el primer punto para conseguir esto es la creatividad y la pertinencia de las soluciones propuestas por la población del Sahel, ellas mismas. En la crisis del Sahel hoy, entre la... Existe un falso inexistente entre la perspectiva internacional y la local hacia la cooperación. Y creo que hay una ausencia de ruptura, de paradigmas. Y esta región que está en constante mutación está poniendo paradigmas que por el otro lado se están rompiendo. Estos paradigmas, paradigmas deberían de establecerse en torno a la población local africana para innovar. Innovar incluso en plena crisis para poder llegar a una comprensión social. Ustedes saben que hay muchos colaboradores internacionales del Sahel. Euros que siguen pagando el precio de este déficit de comunicación, a veces con una inversión muy importante y que a veces cuesta vidas humanas, con un resultado nefasto para su imagen. La población del Sahel es una población entre fronteras y no y no comprende el sentido de las intervenciones. Existe un dilema, y es que la población sufre todas las consecuencias de la presencia militar y también vive las consecuencias cotidianas. Es una dimensión civil-militar en esta cooperación entre Europa y el Sahel. Y lo sabemos. La gestión de seguridad en las fronteras por el Estado podría ser una oportunidad de intercambio y no solo como una amenaza. Yo creo que para entender esto habría que pararnos un poco y fijar la percepción local de la cooperación de seguridad en el Sahel y ese es mi segundo punto. Hoy en África del, este, del Oeste y particularmente en el Sahel, los países están en diferentes situaciones. Según su política interna o su situación fronteriza, hay situaciones completamente diferentes. Pero existe terrorismo y sería muy difícil de clasificar todas estas situaciones con un solo matiz ustedes saben que la evolución de la seguridad hay una imprevisibilidad del de terrorismo es un fenómeno multiforme y no facilita una clasificación uniforme podríamos concebir una tipología, tipología nueva entre los estados que están afectados por el terrorismo, como por ejemplo Malí o Nigeria, y los que tienen aún un poco de perspectiva, como es legal, y otra tipología de otros países que puedan ser concebidos, como Niger y Chad, Y en esta configuración, lo impensable pasa todos los días. El terrorismo nos sorprende todos los días. Algunos países se sentían tan cerca. de Yo creo que la cooperación militar ha sido uno de los, una de las primeras soluciones para impulsar la salida del terrorismo, como la operación Sergal, y evitar la propagación de otros conflictos. Entonces, lo que parece una solución militar es una solución temporal. Sans une communication adéquate accompagnant les actions. Sin una buena comunicación no se puede llegar a una buena iniciativa. Y entonces hay un sentimiento de incomprensión. Habría que exponer una serie de problemas a nivel internacional que comprenda todos los estados para intentar impulsar un poco esta. Uh, Cooperación Y lo vemos hoy. La lucha contra el terrorismo, que se había creado en un momento entre los estados del Sahel y los europeanos, hoy sigue dividida. La lucha contra el terrorismo empieza a verse y empieza a resurgir y empieza a verse como una suspensión del, del imperialismo. Supone... Hoy, un debate de la clase política que está llena de incoherencias y de incomprensiones. Por un lado tenemos las potencias occidentales, las europeas, que prevén en, los, en las opciones militares la solución del terrorismo, y de otro lado... Los, los estados africanos se, se preguntan sobre la seguridad y el desarrollo. El debate de hoy es por qué la seguridad. Hablamos cada vez más de una inversión del estado africano hacia una visión internacional impuesta por el gobierno, yo creo es hora de, par, de partir hacia una perspección entre actores europeos y actores africanos y reabrir estas incomprensiones de la cooperación securitaria, que ha sido saludada por los poderes públicos de parte y de de la Méditerranée. De lo mismo, Je crois que faudrait analyser le nouveau dilemme. Además creo que habría que analizar el nuevo dilema del Sahel. Existe un nuevo dilema que se instala entre cuestiones de seguridad y urgencias que necesitan ya una solución y un cambio de paradigma Et en términos militares y de seguridad. Y llego a mi último punto sobre el Sahel es que hemos pasado de la guerra de las prioridades a simplemente llenar las agendas europeas los efectos son pues que las economías africanas se han visto debilitadas y afectadas Incluso en los equilibrios sociopolíticos de la región. Así, el debate de hacia dónde va este continente son las mismas que sugiere este debate del que, del que les hablo en este tercer punto. Deberíamos sufrir todos los cambios de la política internacional que marginalizan el continente y en su identidad propia y sus prioridades que debe en yo creo que la nueva geopolítica está impuesta por esta por este debate, los países africanos deben cada vez más uh, hacer frente a este desafío y hay muchos desafíos. El terrorismo, la propagación de conflictos, hay muchos, pero yo creo que para entender cómo ha hecho la seguridad ¿Por qué se ve como una carga que hace que el desarrollo cada vez sea más lento? Yo creo que deberíamos tener en cuenta las, las perspectivas perdón, locales que son completamente diferentes de lo que nos proponen las, Euro, las políticas europeas e internacionales. De hecho, en el momento en que las estrategias empiecen a tenerse en cuenta internacional, internacionalmente, tendrán un impacto cierto sobre el desarrollo del Sahel. Hoy el símbolo de la criminalidad y las amenazas, las, las fronteras siempre han sido las mismas. Cuando vemos todos los grupos terroristas, por ejemplo, de Níger, Difar, Boso, o simplemente cuando, si van a algunas regiones de Níger, todas estas áreas están profundamente afectadas y creo que hemos llegado a la necesidad de imperativa de tener en cuenta estas perspectivas locales para poder conseguir desarrollar y conseguir parar este freno económico y social. La realidad, esta pregunta y este debate de la crisis del Sahel no es nueva. Hay que recordar todos los aplausos internacionales de la, de la última misión. Y ya hablábamos de de impostores aquí en África. Esto se ve como una nueva fuente de imperialismo. En el mismo momento tenemos la autocrítica. Y esto está forzosamente impulsado para todos los que piensan que en África va a seguir habiendo guerras, Y van a tomarse estos intercambios entre fronteras simplemente como guerras sino como intercambios. Deberían de tener en cuenta la perspectiva de los africanos. Debería haber una armonía de las políticas de seguridad. Para poder hacer más esfuerzos en la seguridad. En la perspectiva de esta última categoría, la multiplicación de iniciativas regionales como el G5 del Sahel o la CDAO podrían tener un impacto muy positivo si los juntamos con los esfuerzos de los planes europeos y así poder llegar a una situación más positiva en términos de seguridad y de política internacional. Habría que apostar por una apuesta más inclusiva. Y existe una necesidad de, de tener un enfoque holístico sobre lo que está pasando. Quiero terminar con una nota positiva porque la razón de la esperanza y desgraciadamente es la certeza compartida de tener juntos. Eh, compartir la vulnerabilidad. Nos hemos eh, convertido, y vosotros en Europa y nosotros en África, en Sahel, nos hemos convertido en una comunidad internacional de vulnerables. Antes, cuando hablábamos de la comunidad internacional, hablábamos de los eh, cinco países que están en el Consejo de Seguridad. Ahora nos hemos eh, convertido en una misma comunidad internacional. Y compartimos esa vulnerabilidad. Y me gusta la fórmula de Angela Merkel, que, que cuando habla de Níger, habla de un plan Marshall con África. No un plan Marshall para África, sino un plan Marshall con África. España tiene que entender esto. Y lo decía a una persona con gran notoría en, en Europa, decía, esto sí si si creen que lo que ocurre en Sahel solo es un problema de Sahel, Europa se equivoca. Porque tarde o temprano en Europa subirán las, sufrirán las consecuencias de dos maneras distintas. Sean para olas de inmigración que no se podrán detener o por terrorismo que, vamos, eh, que compartiremos entre los dos continentes. Creo que hay que coordinar. Esas estrategias hay que construirlas y edificarlas juntos para evitar luego un gran flujo de percepción que sería nocivo para eh, todo lo que todo lo que estamos trabajando ahora. Tenemos, compartimos desafíos y tenemos que enfrentarnos a ellos juntos. Muchas gracias. Y por los mismos caminos por los que va el comercio, la riqueza, la gente y la cultura va también el mal. Se mueve el terror, se mueven los tráficos ilícitos y se mueve absolutamente todo. Pues cada vez más esos problemas van descendiendo hacia el sur y van acercándose cada vez más al Golfo de Guinea, dando origen a ese, bueno, ese epicentro de inseguridad en, en la zona. A la vez a la inversa, si gira en sentido contrario hay menos desarrollo económico-social, menos gobernanza, hay menos seguridad y a la vez es, esa falta de seguridad desalienta el desarrollo económico-social y la gobernanza, el ciclo de inseguridad que En ocasiones ocurre de manera eh, involuntaria, ante crisis climáticas, en una serie de circunstancias, o de manera absolutamente organizada. Los terroristas y los grupos de crimen organizado, las revoluciones, saben perfectamente cómo hacer que el ciclo gira en sentido contrario, en generar más inseguridad. Y no es solo atacando la fuerza de seguridad del Estado o emboscando, como ocurre permanentemente en el Sahel. Es evitando que se haya desarrollo económico y social, evitando que se vaya a los colegios haciendo que la cohesión social se rompa, atacando a grupos de una determinada religión o de otra, separando a las etnias, evitando la posibilidad de vida, evitando que se de los campos, enfrentando más y si cabe aún a ganaderos con agricultores y a la vez generando desconfianza en la capacidad de gobernanza. Se trata de ayudar, siguiendo el, el, el, el, el axioma, el paradigma el refrán, se trata de enseñar y ayudar a pescar, no dar peces, de momento se puede dar peces como paliativo. Pero se trata de que seas capaz de hacer oportunismo en ese sentido. Misiones de la Unión Europea, las cuales España participa en todas, tanto para instrucción de sus Fuerzas Armadas, como también para asesorar a gobiernos y elementos de est estatales de cómo ha de realizarse una gobernanza de manera adecuada, cómo ha de realizarse eh, según los estándares que marca Naciones Unidas a estos efectos. Porque la seguridad, además de ser endógena, es multidimensional y la comunidad internacional pone sobre el terreno elementos, en la medida que se puede, El planteamiento es ya... Las organizaciones internacionales son lo que los ciudadanos del mundo queramos que sean. Entonces, eh, hasta qué punto y hasta qué cantidad de recursos se emplean, pues depende un poco de lo disponibles o de lo que los ciudadanos del mundo estén muy dispuestos a donar. Siguiendo con este aspecto, ¿qué es lo que ocurre? Y entroncando con las palabras de presentación inicial del embajador y también ante el ponente. Pues finalmente el Estado le cuesta mantener... Lo que es la esencia mínima básica, que es el monopolio legítimo de la violencia. Las fuerzas militares y de seguridad son relativamente escasas, no tienen un equipo eh, y una, un material suficientemente eh, moderno, lo cual pediría... Permitiría multiplicar sus capacidades, mientras que los terroristas normalmente no tienen problema de financiación, lo cual obliga en muchas ocasiones a, a descansar la defensa en grupos de voluntarios, en ciertas milicias, en ciertas áreas, porque es imposible llegar a todas partes para garantizar la seguridad de poblados, de aldeas, de ciertas zonas. Claro, el riesgo que se ocurre es pues que estas milicias, o grupo de defensa, además de tener un nivel de instrucción y de equipamiento pues eh, medio, pues en muchas ocasiones eh, pasan a ser parte del problema. Debido a que las disputas interdénicas o simplemente las disputas entre poblados, entre personas, entre familias, entre grupos humanos, pues cuando hay armas, pues se acaban dividiendo con la fuerza de las armas. Con lo cual, pues la solución pasa a ser parte de, del problema. Y de hecho, eh, la situación es compleja, fue compleja, con la Unión Comunidad Internacional de 2013 se consiguió estabilizar. Fue la situación, paulatinamente, eh, del punto de seguridad, mejorando en cierta medida, pero desde que, para ver cómo el mundo está interconectado, y por eso lo que ocurre en Sahel, afecta no solo a África, sino a todo el planeta, como se ha comentado por el anterior ponente, al cual felicito por su intervención. Cuando el Estado Islámico, en el año 2016 2017, con el califato que había montado en parte de Siria y Irak, la coalición internacional consigue derrotarlo, la mayor parte de los terroristas que sobreviven marchan a Sahel. Y desde ese momento, la situación en Sahel se complica extraordinariamente. Si la añadimos además en los efectos de la pandemia, que han sido devastadores y están siendo en todo el mundo, y especialmente en la zona saheliana, porque entre otros aspectos limita la movilidad y eso es terrorífico para el desarrollo social y humano de esta zona, pues es complicado. Los gobiernos tienen muy complicado, las poblaciones a su gobierno les piden seguridad y las condiciones para el desarrollo, eh, de, eh, desarrollo económico y social. Como es complejo, es complicado y además pues en muchos casos luego, eh, se mezclan los, eh, los conflictos étnicos, básicamente que tiene problemas socioeconómicos, ¿eh? eso es lo que radica en el fondo normalmente. Pues al final la percepción de una parte de la sociedad puede ser que no existe un contrato social, que ese Estado no me da aquello que teóricamente ha de darme, pese a que yo intento contribuir o no contribuyo, con lo cual a partir de ahí pues ese leviatán, ese, ese aparato de seguridad... ¿eh? es inexistente, con lo cual ¿eh? de ahí pues, se pasa a un mundo parcialmente jovesiano. Con lo cual la situación se complica extraordinariamente. Todo esto está alentado además por la narrativa de los terroristas, evidentemente. ¿Veis? La coalición internacional no hace nada, fijados están ahí y no hacen nada, hacen lo que pueden y lo que tienen el mandato. Fijados el gobierno cómo nos llega a ciertas zonas, fijados el gobierno cómo nos pone escuelas, fijados cómo no, no, no hace porque no puede y porque además no le permitís que hagan. En la sociedad también, pues evidentemente, son países relativamente jóvenes, son miles de kilómetros de frontera y de, que dividen países, también dividen grupos étnicos, dividen grupos sociales, muchas ocasiones son líneas ¿eh? y rayas en mitad de la arena, con lo cual eh, el componente ciudadano, el sentirse ciudadano de pues es un tanto complejo en muchas ocasiones. ¿eh? La, la lealtad se dirige más hacia el grupo más próximo, la familia, la tribu, el grupo étnico, que hacia el concepto de, de país que en muchas ocasiones pues es más, más reciente y más artificioso. Más artificioso y sobre todo si además pues la narrativa y un poco la realidad es que al final no me puede dar todo aquello que aparentemente ha, ha de darme en un continente tremendamente permeado como es África de telefonía móvil, donde se ve otro mundo posible, resulta muy complejo. Esa debilidad institucional además pues refuerza eh, esa situación, esa concepción de, de, del Estado que no llega a todas partes, pues eh, hace que la sociedad pues en muchos casos tenga que ser autosuficiente en ciertos aspectos, con lo cual dificulta esa concepción unitaria, igualitaria, esa ese idea de ciudadano frente a miembro de un clan, de una familia o de una tribu. Y además, pues en esta situación compleja, con pandemia por medio de más, por la población ¿eh? y, y con un entorno de mucha violencia está más empobrecida, si la solución clásica en el Sahel a las crisis era la movilidad ahora mucho más, tanto la movilidad hacia las ciudades que van creciendo en toda África, como emigrando hacia, hacia el exterior, aunque el 30%, 20-30% de la emigración africana, eh, el 70%, 80%, queda en África, pero otra, pues, marcha hacia el exterior, en forma de flujos eh, lícitos o ilícitos, ¿eh? en los nuevos mercados de esclavos, en los cuales los señores de la guerra y los eh, grupos de crimen organizado pues eh, consiguen pingü pingües beneficios. Y, a, y muchos de esos flujos que antes atravesaban el Magreb y marchaban hacia Europa, quedan en el Magreb. El Magreb se ha convertido también en la zona del Magreb el norte de África en una zona receptora de flujos de personal sageliano, con lo cual también se está generando, dada la gran avalancha de personal, pues en unas sociedades más, eh, más ricas que los países sangelianos, pero también con sus fallas estructurales, pues está desestabilizando la zona por la presencia y la llegada de eh, grande masa de población de manera un tanto irregular. ¿Qué es lo que ocurre finalmente? Pues que el ciclo de estabilización no gira de la manera adecuada, sino que gira en sentido contrario. Y los terroristas, de ciclo organizado, como he dicho y sigo repitiendo, saben perfectamente cómo actuar. Saben la narrativa frente al gobierno, saben cómo tienen que atacar a la población para descosionarla, saben cómo actuar para que, ante sus capacidades y las escasas capacidades, en muchos casos, de los estados, y pese a la ayuda internacional, pues evidentemente sobre el terreno, pues en muchas ocasiones son los más fuertes, con lo cual son los que consiguen que el ciclo gire en sentido contrario. Y sobre todo, una sociedad descohesionada, en gran parte, que percibe pues, que al final les puede ir mejor ¿eh? con, otro tipo de, eh, con otro tipo de vida. Coronel, por favor, vamos acabando. Sí, cómo no. Con lo cual... Si además a esta situación le añadimos, eh, en el cual esa tormenta y conjunto de riesgos permanentes, le añadimos dos elementos, y por eso felicitar a la del seminario, porque ha tocado todos los pilares de la seguridad y todos los potenciadores de riesgos eh, existentes, como son el cambio climático y el crecimiento demográfico. Si la situación es mala y la población se duplica cada generación, pues la situación no mejora evidentemente. Y si el 70% o el 60% de la población depende directamente de las lluvias y del régimen eh, eh, climático, para la supervivencia y el clima va alterando la zona, pues evidentemente la situación cada vez va peor. Y por eso, ¿eh? acabando ya como conclusión, pues no solo el Sahel está sujeto a esa tormenta perfecta de inestabilidad, sino que esta llega ya hasta el Magreb, está acercándose cada vez más al Golfo de Guinea con un, un, un, un problema de piratería tremendo. No hay pruebas todavía que los piratas del Golfo de Guinea y los terroristas sahelianos establezcan vínculos y conexiones pero todo, todo se andará. Y evidentemente llega, como se ha comentado antes, a Europa sin ningún problema. Más tarde la noticia para darnos cuenta que el Sahel está ahí al lado. Y es, teniendo, y es necesario tener en cuenta, como frase de cierre, y parafraseando una frase muy habitual que se achaca a muchas personas, pues para que el triunfo basta con que las personas buenas no hagan nada. Entonces, si no se hace nada, sin ninguna duda, en el Sahel la situación cada vez será peor. Y en Europa debemos mirar mucho más hacia el sur. En España se hace, en la Unión Europea también, pero focalizar, ¿eh? ociente más ¿eh? la mirada, la visión de ese analista, mucho más hacia el sur que hacia el este, por ejemplo. Muchas gracias. Muchas gracias, coronel. Ha sido una intervención que es el espejo perfecto de la intervención anterior. Eh, me gustaría hablarles de, de cuatro puntos muy rápido porque estamos un poco todos, tenemos un poco de prisa. En lo que concierne a la seguridad y a la cooperación uh, antiterrorista, uh, tenemos los uh, grupos de apoyos de grupos islámicos. <risa> lo que ha uh, hecho esto, esta uh, convergencia del uh, jefe tuare Tuareg al-Ghadi y Ahmad Kufan, uh, que dirigen la cativa, a través uh, de esta mutualización, uh, hay que tener una respuesta a nuestras propias capacidades y nuestras propias uh, eh, tentativas. Sí. Más que nada porque el uh, G5 del Sahel acababa de um, crearse en 2014, entonces uh, surge la primera preocupación. Y viene de esta extensión ¿no? como respuesta a los grupos antiterroristas. Coronel y Bacagui hablaron de esto y es que existe una gran extensión y todos estos grupos terroristas avanzan hasta el Golfo de Guinea. Bacagui habló mucho sobre esto también, sobre Senegal, sobre las tentativas de otros grupos como Acaulac en 2015, en Dakar, donde hubo también grupos terroristas. De 5 de febrero, Incluso la UMI hizo un uh, informe sobre esto el 5 de febrero y hubo mu um, muchos uh, grupos islámicos que intentaron eh, cruzar estas fronteras. Uh, bueno, otro punto es que hay que tener en cuenta que el G5 del Sahel uh, tiene muchas uh, ventajas de coordinación en seguridad multinacional. E internacional. Uh, si pensamos en la lucha antiterrorista, en la horizontalidad de cinco países, eh, sobre todo uh, estos tres que voy a decir ahora, el Burkina Faso, Mali y Níger, no debemos olvidar que existe una verticalidad que afecta uh, nuestra cercanía con uh, Chad. Entonces, esta coordinación horizontal uh, G5 del Sahel y multinacional. Uh, podría resumirse a partir del 2015. asociando, el el Benin, Nigeria, y, bien, teniendo en cuenta uh, la centralidad de todos estos países. Y luego, uh, como decía el, el coronel, uh, pues hay una migración hacia el, hacia Magreb y es una consecuencia del uh, censo de los grupos antiterroristas que afectan África del Norte, tenemos que recordar todos los uh, atentados euh, del de la Griba 98 como la en 2002, et puis bien évidemment, les qui ont Casablanca subido. del 94, el uh, Griba en 2002, euh, en 2004 a Madrid, puis s'est étendu dix ans plus tard, Madrid 2004, Uh, creo que sí que hay una extensión hacia el norte, pero no debemos olvidar toda la expansión hacia el, hacia el sur. Y entonces, por eso, uh, no debo olvidar mencionar, uh, y lo voy a hacer muy rápido, que debemos tener cuenta de la necesidad de organización, Bacari lo dijo antes. Hay que darse cuenta de que necesitamos, uh, aparte del G5 y del Sahel, además de que 19 países de la Unión Europea dans cette lutte contre le terrorisme qui sont les pays prennent この... de y tomen uh, parte en esta lucha del terrorismo entonces voy a responder de eh... Mais, a la necesidad de que digo de organizarnos de forma de af africanizar existen 17 programas de integración Interna internacionales y subregionales No podemos obligar olvidar la creación del G5 del Sahel y todas las implicaciones de seguridad que está teniendo. Es muy importante todas las inversiones que se hicieron, como la de 5 millones de dólares. Pues, evidentemente financiar esto es muy importante. Uh, segundo elemento del que quiero hablar, y voy muy rápido, uh, creo que tenemos que vigilar mucho uh, y darnos cuenta de la importancia de uh, internacionalizar o europeizar, uh, si queremos decirlo así, para intentar no llegar a un doble fenómeno, es decir, la privatización de la seguridad de algunos países, para intentar... Contra la violencia extrema, por ejemplo, vamos a pensar en los 36.000 muertos de Nigeria y en todas las víctimas del, del terrorismo en Níger, Burkina Faso y Mali. Existen muchas tentativas internacionalmente, como por ejemplo Turquía y Rusia, que no están presentes militarmente, pero que pues, a lo mejor uh, tendrían... Uh, la, la tentativa de utilizar su experiencia y sus perspectivas y dar sus puntos de vista y serían muy útiles para intentar africanizar eh, un poco, tener un punto de vista más africanizado globalmente de lo que está pasando. Deberíamos de de à... prestar atención mettre... realmente montée en puissance de la task force d'acouba qui pour l'instant patine un peu darnos cuenta de la de la prochain, pour que soit pleinement opérationnel il y a pour, pour l'instant que deux sont et de tout le que les estoy diciendo de tout le que les estoy diciendo esperar hasta l'année que viene y ver eh, cómo estos acontecimientos eh, se van sucediendo spécial, Grec, Ukraine, Sperm, et mais attention à dire que euh, l'Europe est présente a ver comment en... fonctionnent tous éstos países europeus y ver si realmente estos problemas consiguen ser eh, visibles y si los países eh, pues, húngaros, griegos, noruegos eh, consiguen eh, también elaborar una perspectiva. Los Estados Unidos en, en la región eh, son muy, están muy presentes. Du reste, une bonne partie des opérations qui ont été menées contre les groupes terroristes, Je ne prends, prends que l'exemple de l'opération Eclipse. l'exemple de l'opération Eclipse, qui la dernière euh, opération. Et c'est es que, grâce à eux, il a pu améliorer euh, la, de la, des, des de et la, de la situation para, en Mali, en Burkina Faso. Entonces, bueno, vamos a no vamos a generalizar eh, y no vamos a decir siempre lo mismo de los americanos. ¿Está claro que tienen intereses? Sin embargo, esto no es todo así. Uh, hay muchas uh, visitas internacionales en Níger, Chad, uh, Mali y Burkina Faso. Y hoy, por ejemplo, eh, participan en una operación marítima con uh, Francia y España y, y más países. Pero bueno, en esta ocasión me gustaría hablar y mencionar a España y Francia. Y los Estados Unidos siempre uh, inciden en la, importancia la en la importancia de tomar parte En estas operaciones. De prendre una nueva afectación como promotor spécial del secrétaire général de l'ONU pour la de l'Ouest, il était, como du reste la France l'a toujours été, un socio de la decisión a sido partícipe de una inscripción, de digamos, del G5 del Sahel. La précédente y a propuesto a muchas soluciones. Si es toujours refusé, alors même Qu'il y a un exemple, celui de la minuade, l'opération. Avant Trump ne no se mette d'accord et ne no prenne pression pour tenter de cette situation, il sí y a eu une grande inversion. Avec une, euh, une capacité opérationnelle, cette opération, la minuade, de... en décembre 2020, donc de qui a par... été en décembre 2020. Entonces, bueno, yo creo que en, en conclusión hay que mejorar y volver a retomar la relación con los Estados Unidos porque realmente pueden aportar soluciones y pueden ser eh, muy importantes. Y el último punto, eh, voy a terminar muy rápido, hablando de la presencia terrorista, me gustaría plantear si es que ha habido un fracaso y esto es un fracaso o es simplemente es el principio de la solución eh, por ejemplo, si tenemos en cuenta, o si tomamos el ejemplo de Afganistán, la ausencia del Estado, la sustitución del Estado por organizaciones narcotraficantes, narcocriminales, es que a veces tenemos tendencia a olvidar que el proceso de estabilización, de desestabilización lleva pasando desde 2014 con un diálogo antitalibán. Entonces, bueno, también querría tomar el, el ejemplo de Etibu uh, y el dialogue, presidente de Burkina Faso o el uh, uh, diálogo en la zona fronteriza con Burkina Faso. En la zona peu les deux, donc je pose cette de Gon. Si en Entonces me pregunto si de hiatus, no. ahí no hay un, una especie de hiatus. Y es que droite. nosotros eh, nos planteamos los mismos <inaudible> uh, enemigos. <inaudible> Estimamos <inaudible> que no hace falta dialogar con grupos uh, terroristas que luchen, <inaudible> a pesar de que hay <inaudible> personalidades <inaudible> que sí que han dicho que, <inaudible> euh, <inaudible> si lo desean, es, es uh, importante <inaudible> eh, dialogar con, con este tipo <inaudible> de... <inaudible> ...de terrorismo lo el primer ministro maliense, maliense, perdón. Esto fue todo lo que salió del, del diálogo internacional y de los diálogos internacionales de los que, que acabo de mencionar. Ha mencionado la intención de Francia de colocar la MINUSMA, es decir, la misión de Naciones Unidas, bajo el capítulo séptimo de la carta. Es decir, que sean otros, que sea la comunidad internacional de la a que paguen los gastos esto entre otras cosas pues supondría la afectación definitiva de la perenización y permanentización del conflicto en el Sahel que estamos viviendo y ahora sin más dilaciones vamos a pasar si les parece al turno de preguntas hay bastante preguntas lo que sí ruego a, a las personas que han de responder o que se ofrezcan a responder que sean muy muy breves porque si no no vamos a poder responder más que una sola pregunta la primera por eh, Patricia Martínez, para el señor Sambé, ¿cómo ha afectado la descolonización y la creación artificial de fronteras a la seguridad en el Sahel? Señor Sambé, por favor, sea breve. Muchas gracias por la pregunta. Enhorabuena a todos los ponentes. Emmanuel y Coronel, una buena intervención. O 85, où le, était divisée sans Antes África les... estaba dividida por los africanos, seguíamos pagando los uh, precios y después de la descolonización, Europa ha conocido guerras muy violentas, uh, quiero decir, Creo que la responsabilidad es compartida y hay que verlo desde la perspectiva de la historia en todos los, en todos los sitios. En, desde, yo creo que las fronteras, esta idea de, uh, fronteros que tiene, de fronteras que tienen los europeos sobre las fronteras, no son simplemente unas líneas, sino que es una zona entre di de diálogos. Las fronteras sirven de forma de barrera entre las personas, pero yo creo que deberíamos cambiar la concepción de las fronteras y ver eso, pero sí que es verdad que África ha tenido un papel muy importante. No digo que toda la responsabilidad caiga sobre los europeos, pero creo que los africanos también uh, tienen que dar pruebas sobre la sobre la construcción, pero los europeos tienen... Ahora voy a hacer dos preguntas, una al coronel y otra al señor Dupuy. Para el coronel, eh, ¿por qué el Sahel es el centro de gravedad estratégico de África en otra región? Y para el consultor Dupuy, ¿qué puede hacer Europa frente al recto actual en Mali tras el golpe de Estado de 2020? La pregunta al coronel viene por Adnan Ejana, perdón por la pronunciación, y la pregunta al señor de Puy para Isabel Navarrete. Gracias. Muchas gracias. Pues básicamente la situación de debilidad estructural de estos países es eh, motivado por su, su propia situación socioeconómica y humana, agravado además por la situación generada tras la caída de Libia en el año 2011 ha llevado que todos los grupos terroristas internacionales y actores internacionales se hayan apoyado en esa zona, explotando las vulnerabilidades y debilidades estatales y los elementos de exclusión social. Entonces, si un caldo de cultivo y además hay un rescoldo y se sopla sobre ese rescoldo, pues se genera una, una llama y una tormenta perfecta. En todos los países hay debilidades estructurales, en todos los países hay ciertos elementos de cohesión, pero en el Sahel quizá en el momento que estamos hablando y en la década que estamos hablando, pues fuese más grande que en otras partes. Por pues eso es el epicentro de África occidental. ¿Qué puede hacer la Unión Europea? Bueno, lo que ella hace. No tiene que solo financiar la región muy poquito. O sea, está bien que Alianza Sahel tenga eh, muchos proyectos y más de 16 millones de euros para esto. Los proyectos, y como lo decía antes, entre 2014 y 2020, la acción de Unión Europea en, en Sahel se puede eh, contar en mil millones de euros, pero no solo hay que dar dinero, también hay que implicarse um, de manera más operacional. Por ejemplo, los, ale los alemanes tienen 950 soldados en la misma. Los, britan, los británicos están presen, eh, presentes en la operación eh, Barkhane, también en la MINUSMA, y creo que si queremos eh, crear una autonomía estratégica, que es lo que, lo que emplea, lo, el término que emplea el representante Joseph Borrell, que los europeos tienen que estar todos al mismo nivel y los que están en operaciones militares y los que no lo están, tienen que estar juntos. Tienen que compartir un golden sharing, como dice Madeleine O'Brien. Los que están presentes y participan en opera, operaciones tienen que participar, pero necesitamos que todo el mundo esté presente en todos los tipos de operaciones. Segundo, eh, las cuestiones eh, financieras y de desarrollo son una realidad. Hay que inventar lo que de momento no hemos eh, creado. Con eh, bastante certeza. La respuesta que hizo Bakari a las preguntas de, los, eh, de las fronteras, estas fronteras que, que preexistían antes de la Combre de Berlín, que luego fue una repartición entre las potencias europeas, creo que hay que tener en cuenta todo lo que se hace en todo el planeta, es decir, la descentralización, la regionalización, las operaciones eh, transfronterizas. Porque hay sitios que son ejemplos que enseñan que las fronteras no son barreras. Si podemos volver a pensar, la administración y, y en el poder, en el gobierno, es un paso importante. Pero hay un paso que no podemos eh, dar, que no podemos superar. Es que no, nosotros, europeos, no podemos sustituir los estados. Entonces, en un momento, la, la asimetría, el hiato entre el centro y la periferia, es la responsabilidad de los estados, no es una lógica de administrar territorios que liberamos, porque los estados son los que tienen que hacer este trabajo. Nosotros tendríamos que acompañar esta endogenización, esta respuesta de esta civilización de los, de los estados. como el almirante Peri sobre los efectos del nomadismo, que estoy seguro que al señor Sambé le encantaría contestar, pero lamentablemente la coordinadora del seminario... No creo que me deje hacer más preguntas. Gracias a todos, gran merci. Ha sido una intervención que sumada a las tres me parece muy equilibrada, muy matizada, que da una buena visión de cómo es el estado de situación ahora mismo en el Sahel y uh, acabada esta parte paso la palabra a la coordinadora a Beatriz de León. Gracias. Muchas gracias, embajador José Barnero, y a nuestros ponentes, doctor Bakari Sambé, coronel Pedro Sánchez Herradez y Emanuel Dupuy, por esta excelente conferencia inaugural. Para todos los que se acaban de unir, pueden ustedes leer las instrucciones publicadas en el chat para poder activar la traducción simultánea. Pero a continuación, damos paso a esta segunda conferencia del Foro de Diálogos ágel Europa, que se titula El factor demográfico, implicaciones para la seguridad de África y Europa. Como ya saben ustedes, una de las causas principales de la inestabilidad en África subsahariana y en, gener en general, pero también en Sahel en particular, es el tema del factor demográfico. El Sahel posee una de las tasas de natalidad más altas del mundo y ya nos lo explicarán nuestros ponentes y, y evidentemente eso, a eso también influye la repartición de los recursos a veces escasos y también influyen los conflictos intercomunitarios. Para profundizar en este tema nos acompañan en esta tarde David Esculi y Boubacar Haidara. David Scully es antiguo director central de la Policía de Fronteras en Francia y analista del Centro de Seguridad Internacional del Instituto de Política Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria, que somos los que organizamos esta conferencia. Como comisario en el Cuerpo Nacional de Policía, David ha estado destinado en España y en Grecia, donde se ha enfrentado a la crisis migratoria de 2015 y también estuvo destinado en Níger donde, junto con la Policía Nacional Española, eh, inició uno de los programas de cooperación para luchar eh, con las redes de, de inmigración irregular. También ha estado destinado en y Senegal, entre otros muchos destinos. También nos acompaña con nosotros Buakar Haidara, profesor de la Universidad de Segu, en el centro de Mali, e investigador asociado en el laboratorio Les Afriques du Monde de Sciences Po Bordeaux, en Francia. Es doctor en geografía política por la Universidad de Burdeos Montan. Y su investigación actual se centra sobre todo en los vínculos entre los actores islámicos y políticos y las crisis sociopolíticas de Mali. Es un auténtico placer teneros, Boubacar, David, en, en la conferencia de hoy. Y sin más dilación, yo creo que podemos comenzar. Así que te doy la palabra a David con la siguiente pregunta. Um, ¿Cómo veis la evolución demográfica en África y, más concretamente, en los países del Sahel? Y, eh, David, ¿crees tú que esta evolución puede tener un impacto en términos de seguridad? David, creo que tienes el audio apagado. Sí, está. Eh, buenas tardes a todos. Eh, muchas gracias, eh, Beatriz. Debemos tener mucho cuidado al hablar de demografía y de seguridad en África, sobre todo en el Sahel, y también tomando en cuenta lo que eso implica para Europa. Ambos términos son polisémicos e incluso polémicos. Desde la perspectiva de los africanos, dichos términos pueden traer a la mente conceptos como el imperialismo, ...y el intervencionismo de Occidente en los asuntos de los Estados africanos. Sin embargo, desde la perspectiva de los europeos... Africa, ...de nuestra perspectiva el temor del crecimiento del terrorismo en el Sahel, y por otra parte el temor de una avalancha de jóvenes africanos hacia el continente europeo y de una pérdida de identidad. Dicha preocupación... La última se refleja en que el nuevo comisario europeo encargado de las migraciones ahora también es responsable de la promoción del estilo de vida europeo. Anteriormente era de la protección, pero hubo una polémica. Entonces, debemos centrar en la polémica o tener una visión común de la situación, cuáles son los desafíos del Sahel con respecto a la demografía. Quisiera recordar algunos datos demográficos, con respecto a este continente, antes de hablar de Sahel con Boubacar, hay tendencias a medio plazo que son claramente preocupantes de aquí a 30 años, es decir, menos que la vida de un hombre. En 1930, África tenía 130 millones de habitantes. En los años 60, 275 millones. Hoy en día, 1.300 millones de africanos. Y en 2050... Habrá 2.500 millones y al final del siglo, más de 4.000 millones según los expertos de la ONU. Desde 1930 hasta 2050, la aprobación se multiplicará por 17 y la proporción de africanos en la aprobación mundial pasará de un 17% hoy a un 27% en 2050. En los países del Sahel, la proporción de los jóvenes. Dentro de la aprobación general, alcanza hoy en día un casi 50% y va a aumentar. Es un fenómeno inédito, casi más importante que el cambio climático. Para dar un ejemplo, si aplicáramos la misma progresión a España durante el mismo periodo, habrá más de 400 millones de españoles en 2050. Entonces, el día de mañana, lo queramos o no. La presión demográfica de África sobre Europa aumentará y la presión dentro de la África saheliana aumentará igualmente. Sin embargo, no podemos tener un juicio global sobre África. Es verdad que hay varias Áfricas y también los parámetros geodemográficos y estructurales de los países del Sahel son diferentes. Los criterios demográficos pueden diferir en cada país con respecto a la tasa de fecundidad, al concepto de familia, a la transición demográfica y al dividendo demográfico. También influyen los criterios económicos, políticos y las condiciones de seguridad. En mi opinión, lo que más inquieta son las evoluciones de la africana del Sahel, por muchas razones. Pienso que el crecimiento demográfico de hoy en el Sahel es incompatible con el desarrollo económico de la zona, los efectos del cambio climático y la inestabilidad crónica de esta subregión y sobre todo en los países del recinco. Entonces, nos enfrentaremos no solamente a un choque demográfico, sino también a repercusiones destacables en materia de seguridad, tantas internas como externas. Además, además uh, yo creo que, eh, como lo decía, los parámetros geodemográficos de cada país del Sahel tendrán una importancia más fuerte que la evolución demográfica global. Os recuerdo también que algunos demógrafos, tanto los pesimistas como los realistas, Opinan que la sobreplomación sin medidas adecuadas se regula por las guerras, las migraciones, las epidemias y el hambre. Aquí me hago una pregunta: ¿a dónde va el Sahel? Gracias, uh, David. Uh, oui, como tú tu, tu viens de decir, la situación uh, en el Sahel me semble muy preocupante. Sahel es uh, muy preocupante. Uh, de, de comenzar. Euh, par dire ce que j'entends par le Sahel. Alors, euh, le Sahel, euh, il s'agit donc d'une bande de territoire qui traverse en échappe le continent africain entre l'Atlantique et la mer Rouge d'Est en Ouest, et qui s'étend euh, de la lisière du Sahara au nord à celle de la savane au sud. Nous avons donc, comme euh, la présentation géographique nous le montre, un Sahel septentrional et un Sahel méridional. Euh, nous pouvons aussi dire que, pour bien voir euh, ce que recouvre entièrement le Sahel, qu'il s'agit d'un espace qui recouvre totalement ou partiellement une quinzaine de pays et qui va du Cap Vert jusqu'à la Somalie et l'Ethiopie. Voilà. Euh, mais nous, nous avons choisi de nous focaliser sur le GSEC Sahel. Euh, le GSEC Sahel, il s'agit donc de, de ce groupe de pays, euh, euh, le Mali, euh, la Mauritanie, le Tchad, le Niger, le Burkina Faso. Donc, comme David vient de le dire, l'Afrique se caractérise euh, globalement par une forte croissance démographique. Euh, mais les données démographiques du continent, ces données globales, cachent en réalité de profondes variations euh, connues par les différentes régions. Selon que l'on s'intéresse à l'Afrique australe, à l'Afrique septentrionale, à l'Afrique occidentale ou à l'Afrique de l'Est, on voit qu'il y a des variations entre les différentes régions d'Afrique. La principale variation en termes démographiques concernant l'Afrique se situe entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. Le Maghreb qui a entamé la dernière phase de sa transition démographique et l'Afrique subsaharienne qui est très en retard dans ce mouvement de transition démographique. Outre cette différence fondamentale entre le Nord et l'Afrique subsaharienne, también hay otro tipo de diferencias. Por ejemplo, el África Austral eh, se diferencia uh, por un crecimiento demográfico totalmente diferente de los países que acabamos de mencionar. Y otros países en África llegan al 2,2 o 2,5% de crecimiento demográfico. Entonces, bueno, ya he dicho que, lo, que nuestra intervención se va a centrar en el G5, ¿y por qué? Porque constatamos que una de las evoluciones demográficas más importantes en el futuro va a pasar en este, en este espacio. Es del 83,7% de millones de habitantes y en 2050 va a aumentar exponencialmente hasta un 62%. En estos cinco países, a la excepción, hay que de la Mauritanie qui elle se distingue de los cuatro otros países por données démographiques que son uh, nettement menos importantes. Yo, yo, prendre le cas du Niger pour, pour, pour, pour montrer au public l'ampleur de, de, de la croissance démographique dans de pays là. Alors, la population totale du Niger est de 23 millions d'habitants aujourd'hui. Voilà. Euh, la croissance annuelle en 2019 était de 3,79 Le taux de fécondité est de 7 enfants par femme. Voilà. Et donc, euh, le Mali, le Burkina Faso sont des pays qui ont, comme je viens de le dire, des données démographiques assez similaires à celles du Niger. Il y a un point qu'il faut rappeler aussi en complément des données démographiques, il s'agit des, euh, des, des données économiques. Il s'agit pour ces pays du G5 Sahel de pays qui sont parmi les plus pauvres de la planète. Au Mali, par exemple, le, euh, le PIB par habitant est de 2 euh, euh, 2224 dollars par habitant. Euh, pour un pays comme le Niger, il n'est que de 1279 279 dollars par habitant. Quand Quand je le compare à un pays comme l'Espagne, ce PIB s'élève à plus de 43 000 dollars par habitant par an pour la France, en termes économiques. Donc, je précise ces données économiques pour pointer du doigt d'emblée un des problèmes majeurs qui découlent de cette force croissance démographique c'est la question du dividende démographique. Alors, euh, euh, Ce dividende démographique, on constate qu'il est euh, difficile, voire impossible à atteindre pour ces différents États que je viens de citer. Pourquoi Parce que ces États échouent à créer des emplois proportionnellement à la taille des jeunes Africains qui arrivent sur le marché du travail. Donc, euh, un autre chiffre qui montre un peu l'ampleur de la démographie africaine, c'est que 60 des Africains entre 0 et 25 ans. Donc vous imaginez un peu le nombre de jeunes Africains qui se trouvent aujourd'hui euh, euh, sur le marché du travail. Donc le résultat, c'est que partie de ces jeunes, qui constituent, comme on vient de le voir, la majeure partie de la population, se convertissent dans des activités délictuelles lucratives à défaut de pouvoir avoir un emploi. Donc le banditisme urbain, euh, l'enrôlement dans les groupes armés euh, djihadistes et autres moyens rétribution, la voz de la illicite ilícita. Entonces, para ser un poco más au vu de todo lo que nos venimos de decir, je creo que podemos decir, sin gran riesgo de se tromper, que la África representa hoy démographique una cela demográfica y esto va forcément induire des défis a la fois interna y externos, para la África y también para sus partenarios, européens europeos. Muchas gracias, Boubacar, uh, por esa por esa intervención y David, eh, a, a ti también, la verdad es que es absolutamente impresionante escuchar eh, la, las tasas de natalidad en África. Eso supone muchos retos para África misma, como ya los habéis estado comentando, pero también para, para Europa y esta es la segunda parte de, de vuestra intervención. Por lo tanto, me gustaría que respondieseis a, a esta pregunta, ¿no? ¿cuáles son los distintos Retos que se derivan del crecimiento demográfico africano, tanto para África, aunque ya habéis adelantado algunos, como también para Europa. David. Gracias, Beatriz. Habrá varios desafíos de toda índole. En términos de desafíos internos, quisiera destacar tres problemáticas vinculadas con el crecimiento demográfico en el Sahel. En primer lugar, un urbanismo anárquico reforzado por el éxodo rural. En segundo lugar, una violencia política cada vez más fuerte debido a la proporción elevada de jóvenes en la aprobación general. Y en tercer lugar, un aumento de las migraciones internas y probablemente de los conflictos subsecuentes. Para dar una idea del alcance del primer problema, sabemos que el índice de crecimiento urbano de las ciudades en África es el más importante del mundo. Alrededor de un 4,5% al año, en las ciudades del Sahel siguen el mismo patrón. Quisiera dar algunos ejemplos concretos. Desde 1960, más o menos el momento de las independencias, hasta 2021, la aprobación de Enjamena ha sido multiplicada por 22 para llegar a un millón y medio. La de Niyame, por 60% para llegar a 1.800.000 habitantes, la de Ouagadougou por 50 para llegar a 2.900.000, la de Bamako por 25 para llegar a 2.400.000, la de Nuashkot por 135 para llegar a 1.100.000 habitantes. Estos datos hablan de un crecimiento exponencial de la, de la población urbana y de una expansión enorme, desorganizada y muy rápida del espacio urbano de las ciudades sin que los gobiernos puedan seguir el ritmo y organizar el transporte público, los servicios sanitarios, el saneamiento, etcétera, etcétera. Los planes de catastro de cada ciudad son aproximativos. Algunos barrios se desarrollan como chabolas o barrios informales. Y la especulación inmobiliaria está creciendo. Además, las ciudades no producen ni la riqueza necesaria a la prosperidad, ni los puestos de trabajo suficientes, como lo ha dicho uh, Bubacar, para la aprobación activa y particularmente los jóvenes. Uh, en la ciudad de Niamey la superficie ha pasado de 5.500 hectáreas en 1984 a más de 240 kilómetros cuadrados en 2020. Hay barrios modernos y pobres. Y la proporción de los jóvenes, casi un 57% de la población general, genera problemas de delincuencia juvenil, agresiones, mendicidad, robo, lucha por los recursos entre grupos criminales, es sobre todo la aparición de milicias privadas de seguridad como los Yambanga. Hay pocas comisarías de policía en comparación con la extensión de la ciudad. Las fuerzas de seguridad no son capaces de garantizar eficazmente la seguridad y se limitan a organizar redadas en los barrios pobres. A Ouagadougou vemos el crecimiento de las milicias privadas, los Kogelwogo, más de 40.000 personas hoy en día en Burkina Faso, para luchar contra la delincuencia y, en particular, la delincuencia juvenil. Entonces, el Estado pierde cada día su credibilidad. Otro ejemplo, el de Enjamena. La superficie de la ciudad ha aumentado de de unas pocas decenas de hectáreas en su creación a más de 395 kilómetros cuadrados en 2020. La afluencia de personas refugiadas o éxodos rurales a lo largo del tiempo ha llevado poco a poco a la construcción en zonas propensas a inundaciones cada año. Se trata de barrios marginales, accesibles en términos de tierra, pero desfavorables para los asentamientos humanos. Además, el 90% de la población no tiene un acceso fácil a la electricidad. El segundo reto es el crecimiento de la violencia política. En los países del Sahel, la proporción de jóvenes de 15 años se sitúa entre un 46% hasta un 50%. 39% si tomamos en cuenta Mauritania. Y la edad media de la población es de entre 15 y 17 años. Y además... Hay escasez de adultos. Varios estudios muestran que hay mayor proporción de jóvenes, mayor riesgo de disturbios urbanos y crecimiento de la inseguridad urbana. Entonces, en los países del Sahel, uno de los elementos clave de la inseguridad son la juventud de la aprobación y la falta de dirección de estos por parte de las sociedades. También existe un crecimiento... Un creciente oportunismo político de los grupos rebeldes o terroristas que pueden reclutar a bajo costo los jóvenes y fomentar rebeliones o atentados. Si observamos la zona muy inestable del gurma a los confines de Níger, Mali y Burkina Faso, que está experimentado problemas de violencia y terrorismo, vemos que todos los ingredientes están allí. Una situación de gran pobreza un crecimiento demográfico anual muy significativo por parte de Niger, Burkina Faso y Mali, y una gran proporción de jóvenes menores de 15 años. Además, hay un número importante de personas desplazadas y una fuerte mezcla étnica. El tercer desafío interno es el aumento de las migraciones internas en los conflictos subsecuentes. África experimentará un aumento de las migraciones internas y desplazamientos de poblaciones. La mayor parte de estas migraciones se desarrollarán en países vecinos. De hecho, porque son los pobres que migran por razones económicas, climáticas o de inseguridad regional. Además, la integración africana como la CDAO o la Comunidad de los Estados de Sahel, combinada con la porosidad de las fronteras, facilitan estos desplazamientos in internos. Un informe americano del Consejo Nacional de Inteligencia ve a jóvenes del Sahel emigrando hacia el oeste y particularmente también hacia algunos países como Argelia, Marruecos, Túnez, Ghana, Kenia y Senegal. Algunos Expertos estiman también el número de jóvenes sahelianos que se desplazarán en alrededor de 40 millones de personas de aquí hasta 2050. Entonces, es posible que veamos un aumento de los conflictos entre autóctonos y alóctonos, entre agricultores y pastores para el acceso a las tierras. Igualmente, tenemos que tener en cuenta el factor étnico y el factor religioso. Estos factores pueden ser afectados con la evolución demográfica de la zona. A esta situación se suma, por supuesto, el problema de los refugiados en el Sahel y su empeoramiento posible. Me recuerdo en Chad, 600.000 refugiados hoy en día, y también los campos parecen como ciudades y generan muchas dificultades. Aquí es lo que yo veo como desafíos internos más destacables. Ahora, Boubacar, si quieres añadir a nivel de los desafíos internos. Ahora, uh, en plus del défi sécuritaire dont il a parlé, ensuite, la raréfaction des ressources naturelles, que uh, es source de conflictos intercomunitarios y que a por. Uh, Euh, conséquence euh, l'amplification des migrations internes, j'ajouterai je, je, euh, la, la crise alimentaire. Donc, euh, en ce qui concerne la sécurité, la, euh, le défi sécuritaire, la poussée démographique des jeunes, on vous a parlé de la proportion des jeunes dans les pays sahéliens. Nous venons euh, de parler du nombre de jóvenes dans les pays de Sahel et es est très important de parler de tous ceux qui n'ont pas d'emploi. Además de la mala calidad de los empleos, eh, hace que los jóvenes se sientan atraídos a alistarse en uh, grupos terroristas y grupos armados. Esto representa un uh, factor muy importante en los países africanos, pero sobre todo en el Sahel. Por otra parte, vemos hasta qué punto, desde la ocupación uh, de los terroristas, a qué punto. Han conseguido desarrollarse con una velocidad de, de de nuevos membres. Donc, euh, la démographie malienne, combinée aux conditions de vie de d'une parte de la population y au manque de perspectives pour les jeunes, a donc offert los armées terroristes euh, un vivier inépuisable de, de combattants, ce qui explique leur rapide euh, expansion. D'ailleurs, cela ne concerne pas les jeunes qui habitent les territoires. Au Mali ici, nous avons vu et nous continuons de voir de nombreux jeunes de la capitale et des régions sud du pays qui rejoignent les régions nord du Mali pour intégrer les groupes armés terroristes, pas pour des questions, pas forcément pour des questions idéologiques, mais dans très souvent des cas moyennant rétribution. Alors, en ce qui concerne la raréfaction des ressources naturelles, euh, elle me semble être aussi un défi très important, euh, qui, euh, qui est induit aussi par euh, la poussée démographique. Et c'est elle qui, à mon avis, implique aussi la question de la sécurité alimentaire. Alors, dans un euh, contexte de péjoration de, des conditions climatiques au Sahel, la raréfaction des pluies, la, la, la, la sécheresse qui sévit de temps en temps, Combiné à l'augmentation des besoins des communautés locales liées donc à la croissance économique, nous avons des conflits intercommunautaires qui se mettent en place et qui sont de plus en plus très violents et très meurtriers entre les différentes communautés qui, depuis très longtemps, se partageaient le même territoire. C'est le cas des Peuls et des Dogans, par exemple, dans le centre du Mali. Donc, euh, C'est vrai que le facteur démographique n'est pas le seul, le facteur euh, d'accès aux terres et aux ressources naturelles n'est pas le seul, mais il s'agit de facteurs très importants et indispensables pour comprendre ce conflit entre les communautés. Donc, euh, euh, cette poussée démographique, comme on l'a dit, euh, va de pair avec donc euh, euh, une extension des exploitations agricoles, parce qu'il faut bien nourrir tout le monde. Donc la conséquence, c'est quoi C'est que dans des localités où de tout temps cohabitaient, par exemple, euh, des, euh, des, euh, des populations nomades qui se déplacent donc avec le bétail, et de populations sédentaires agriculteurs, qu'est-ce qui va se passer L'extension des exploitations agricoles va, va euh, interrompre la libre circulation des éleveurs avec le bétail. Donc les éleveurs devront toutefois pour des raisons de transhumance avec le bétail, ils vont empiéter dans les champs agricoles des agriculteurs sédentaires et donc nous allons avoir des conflits intercommunautaires qui vont se mettre en place et donc comme je l'ai déjà évoqué dans le nord du Mali, il y a déjà une, un fort ancrage de groupes armés terroristes avec une libre circulation des armes, ceux qui se réglaient donc sous l'arbre à palabre il y a bien longtemps, va se régler maintenant par les armes. Donc on assiste à ce que nous avons vu en mars 2019 à Ogoussagu, où 164, 169 peuls se sont fait massacrer par des milices identifiées comme des milices d'Ogon. Donc euh, voilà un peu euh, ce que je voulais dire rapidement sur euh, l'application des différents euh, défis qui, qui ont été euh, esquissés par David. Donc je, je, je relance je, je, je le micro à David. David, est-ce que euh, selon toi hay euh, des défis externes que tu as identifiés pour l'Afrique et pour l'Europe? Gracias, gracias Boubacar. uh gracias, Bubakar. Quisiera nadir a nivel de los desafíos externos. Uh, que estos desafíos se refieren a África y también a sus relaciones con sus socios y principalmente a Europa. Uno de estos desafíos será la migración transcontinental y es un problema muy sensible con respecto a las opiniones públicas y a los medios de comunicación. Recuerdo que en 2050 Europa tendrá... 440 millones de habitantes, y África, 2.500 millones de habitantes. Es decir que, y también la proporción de africanos subsaharianos será de un 22% de la población mundial en 2050, por un 14% hoy en día. El número de inmigrantes procedente de esta parte de África y del Sahel va a aumentar matemáticamente. Sin embargo, la realidad es más compleja y no podemos decir que toda África cree, quiere ir a Europa. Las migraciones internas seguirán más importantes. Pero hay también una paradoja. La ayuda al desarrollo económico de África puede también favorecer al inicio los flujos migratorios. El viaje cuesta entre 3.000 y 6.000 euros y a veces más. Si el nivel económico, es decir, el PIB, sube en los países de origen, la capacidad, la capacidad de tener los recursos para el viaje sube igualmente. Eh, luego se sume una problemática económica y demográfica. La población activa de África aumentará de 800 millones de, de habitantes de aquí hasta 2050. Una pregunta ocurre, ¿habrá un empleo para cada uno? Entonces, el deseo de los jóvenes africanos de ir a Europa será muy fuerte debido a la atracción del espejismo europeo. También creo que la economía del futuro de, Af de Europa uh, no podrá absorber todas las fuerzas de trabajo procedentes de los países africanos y de los del Sahel. Y estos también perderán fuerzas vivas para el desarrollo interno de cada país. Quisiera añadir también que el desafío económico, económico se combinará con la inseguridad, particularmente en el Sahel. Cada vez nos damos cuenta que hay más zonas prohibidas en los países africanos-sahelianos debido a la inseguridad o el terrorismo, y eso afectará automáticamente el turismo la inversión de dinero para la creación de empresas. También yo veo un problema de integración... ...porque la inmigración está cambiando en su naturaleza. El deseo de integración no es lo mismo que antes... ...dentro de los inmigrantes. También el norte de África no será un dique. Túnez, Libia, Marruecos y los inmigrantes del Sahel... ...no serán los bienvenidos en estos países... Y probablemente serán invitados a seguir el viaje más allá y para terminar como lo ha dicho el coronel durante la primera mesa redonda eh, mencionaré la creciente actividad de las redes criminales híbridas que ganan de 3 a 6 mil millones de euros con la especialización en la trata de los seres humanos el crimen organizado en los diferentes tráficos y el terrorismo es lo que yo veo Beatriz Bubacar, a nivel de los desafíos externos. Pues muchísimas gracias, David, por, por esa respuesta muy concreta de los desafíos gracias. externos. Eh, y a usted también, a uh, Bubacar. Uh, no sé si, Bubacar, quieres añadir algo más de desafíos externos. Sí, yo podría añadir algo. Entonces, yo pienso que, bon David ha uh, un poco la question de la migration des jeunes Africains, moi, euh, je, vous, je voudrais dire que euh, les facteurs de l'immigration sont importants à comprendre, car les solutions envisagées devront forcément y prendre appui. Donc, pourquoi les jeunes Africains veulent partir tant Alors, parmi euh, euh, ces multiples facteurs, il y a, il ne faut pas le nier, il y a certes le goût de l'aventure, c'est-à-dire la volonté euh, de jeunes Africains de découvrir le monde. Mais pour la plupart des jeunes africains qui veulent quitter leur pays pour l'Europe, euh, euh, nonobstant le danger euh, de la route, euh, euh, il y a d'abord le manque d'emploi, j'insiste là-dessus, le manque d'emploi et l'absence de perspective d'avenir pour ces jeunes-là. Et D'ailleurs, euh, quand on leur pointe du doigt le danger du trajet, quand on leur euh, fait voir le risque qui peuvent mourir dans la Méditerranée, certains d'entre eux rétorquent en disant « Pourquoi avoir peur de mourir ?» Parce que de toute façon, nous sommes déjà morts ici. Voilà. C'est un propos qui revient euh, euh, euh, souvent, euh, euh, qu'on qu qu recolte souvent auprès de migrants qui sont euh, candidats euh, à cette immigration illicite et dangereuse. Donc, il y a aussi les effets du réchauffement climatique. Tout à l'heure, j'avais parlé de, de la rareté des pluies. Vous savez qu'ici, par exemple, dans un pays comme le Mali, la majeure partie de la population est une population rurale. Donc, quand il n'y a pas de pluie, qu'est-ce qui se passe Les jeunes ruraux quittent le village et viennent en ville, généralement dans la capitale à Bamako, et c'est l'amorce déjà de la naissance d'une volonté de partir au-delà des frontières du pays. Voilà. Donc, il y a aussi l'accentuation de la pauvreté, on l'a aussi dit. Euh la, la pauvreté s'accentue par ailleurs au monde. Donc, voilà, quand on regarde la télé dans un, fort, dans un monde fortement globalisé et qu'on voit qu'en traversant la Méditerranée, qui ne fait que, je ne sais pas, 15 ou un peu plus de kilomètres, donc la tentation de partir est fortement grande. Il y a aussi le contexte sécuritaire fortement dégradé dans le G5 Sahel quand on sait que l'insécurité est un important facteur de repulsion des populations. Voilà. Et puis, euh, je crois que David l'a un peu évoqué, euh, les populations, les jeunes, il faut le dire, euh, sous la pression de la famille, parce que, euh, comme il l'a aussi dit, euh, le trajet est coûteux. Voilà. Il faut payer les passeurs, euh, il, faut, euh, il faut assurer sa subsistance pendant tout le trajet. Ça demande un certain coût qu'un jeune qui ne travaille pas, ne possède pas ici. Donc, qu'est-ce qui se passe Les proches, la famille, cotisent. Pour assurer les frais du voyage donc euh, voilà et il euh, y a un point aussi que je voudrais rajouter vous allez voir qui va toujours me ramener à cette question des emplois et cette question des emplois cette question de gouvernance qui frappe de mauvaise gouvernance qui frappe les pays africains alors euh, je voudrais rajouter que l'immigration des jeunes africains n'est pas une euh, qui serait en quête de survie non c'est aussi le fait d'une classe moyenne africaine qui n'est pas pas totalement démunis. Généralement, cette pléthore de jeunes africains qui intègrent les universités européennes tous les ans font partie de la classe moyenne parce que pour étudier en Europe, voilà, il, faut, il faut quand même être d'un certain niveau. Alors, la question qui se, que se pose et à laquelle nous, euh, moi et plusieurs autres avons été confrontés, c'est qu'à la fin de la formation, la question euh, la plus importante se pose pour ces étudiants-là. Je reste dans le pays d'accueil où j'ai été formé ou je retourne de rentrer dans mon pays. La plupart des, des, des étudiants formés en Europe, y restent par chômage. Et voilà. Et donc, les quelques-uns qui retournent en Afrique, ceux qui sont restés en Europe restent très attentifs au sort qui sera réservé à ceux qui sont rentrés. Et quand ces derniers n'ont pas d'emploi, Ça, c'est un facteur aussi qui contribue à maintenir les jeunes africains dans les pays européens, quitte à ce qu'ils deviennent des immigrés illégaux parce que n'ayant plus le droit au séjour dans ces pays-là. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire rapidement. Et euh, euh, voilà, je, je m'arrête là et puis je répondrai aux questions euh, euh, s'il si y en a plus tard. Muchas gracias, Bubacar, por tu intervención. La verdad es que el drama de la inmigración, sobre todo para los que somos españoles, lo vivimos todos los días en nuestras noticias pateras de miles de personas que fallecen eh, para llegar a las costas europeas y es verdaderamente un drama. Eh, creo que vamos a poner ya la última pregunta, a la que ruego que contestéis, David y Bubacar, lo más rápido posible para dar paso a nuestro experto, que justo va a hablar del tema del trabajo, porque él es, estuvo trabajando en el Ministerio de Trabajo de, de Mauritania. Así que la última pregunta para, para vosotros es la siguiente. ¿Qué hay que hacer para acompañar este inevitable crecimiento demográfico y qué soluciones hay que aplicar en materia de seguridad? ¿Bubacaj? Alors, alors, parmi, parmi les, les pistes de solutions que moi j'ai à évoquer, d'ailleurs avant ça, il faut que je dise que selon moi, la mauvaise gouvernance se trouve au cœur de toutes les crises sahéliennes. Je pense que vous l'avez déjà un peu aperçu à travers mes, euh, mes, mes différentes interventions. Il y a certes une faiblesse économique euh, des pays qui n'arrivent pas à créer euh, le nombre d'emplois suffisant pour les jeunes, mais je voudrais ajouter aussi qu'il y a une forte Une de nos autorités politiques, mais aussi par un détournement des fonds publics qui sont alloués au développement, à euh, la création d'emplois, à l'attention des jeunes. Alors, donc, euh, je pense qu'il faudrait déjà commencer par imposer une meilleure gouvernance. Alors, je pense que l'Europe, les partenaires européens des de, pays euh, concernés, peuvent euh, euh, essayer de. de, de de, condi de, de, comment dire, de conditionner l'aide au développement à la mise en place d'une meilleur, meilleure gouvernance, en mettant en place par exemple des mécanismes de contrôle qui garantissent la meilleure, la bonne utilisation des fonds alloués aux États africains. Alors, et puis, euh, un, un dernier point qui me semble être le plus important, c'est qu'il faudrait davantage investir dans l'éducation. L'éducation, euh, euh, et surtout l'éducation des filles, voilà. C'est davantage important dans des pays qui sont euh, sous une forte euh, euh, influence culturelle et religieuse, qui voient d'un mauvais oeil la contraception. On ne peut pas prononcer le mot contraception euh, dans certains de ces pays-là à cause de l'influence de la religion. Et donc je pense que l'éducation des filles est le meilleur. Contraceptivos que qui font le moins d'enfants dans nos pays, je parle pour le Mali que bien, ce sont des femmes qui sont oui, des femmes Donc je pense sur ça. David, tu vas ajouter quelque chose Oui, yo creo que la primera medida residirá en una real toma de conciencia geopolítica. Uh, y geodemográfica del problema en el Sahel por ambas partes, parte de Europa y parte de los países uh, involucrados. Y las soluciones pertinentes radican en medidas endógenas al continente africano y al Sahel. Dicho eso, uh, es tiempo para Europa uh, diseñar una verdadera política migratoria incluyendo África en el tema del, del diseño, cambiar el paradigma tradicional y desarrollar un concepto de economía circular. Es decir, que vamos a acoger los migrantes, pero, pero ellos después tienen que volver al país. Entonces, es un concepto de economía circular que podríamos desarrollar. También reforzar las iniciativas de cooperación policial, como los... Otros ponentes lo han dicho, con Frontex, equipos conjuntos. Y, y sobre todo, yo creo, clarificar los programas europeos de cooperación en materia de seguridad. Como lo ha dicho Emmanuel Dupuy, hay más de 700 proyectos puestos en marcha por la Alianza del Sahel. Pero si vas en el Sahel, tú vas a. Darte cuenta que hay muchos solapamientos entre los proyectos. Yo he visto en Chad, lo he visto en Niger, en Senegal. Todo el mundo actúa, pero sin coordinación real. Entonces, tenemos que reforzar estos programas, pero sobre todo coordinar eh, localmente los programas de cooperación y de fortalecimiento de la seguridad. Muchísimas gracias, David. La verdad es que hay bastantes preguntas de, de los asistentes relacionadas con qué políticas concretas se pueden hacer, pero yo creo que entre la intervención de Boubacar y la tuya habéis dado ya bastantes pistas a lo que deben hacer los gobiernos de la región y a cómo deberían apoyar a las, los países occidentales involucrados también en el desarrollo del Sahel. Así que muchísimas gracias a los dos, eh, bueno, pues co como, como apuntabais en, en, en vuestras conclusiones, la verdad es que el factor demográfico el liga eh, la, el futuro de Europa y el futuro de África. Así que antes de pasar a las preguntas del público, tengo el placer de presentarles al participante experto de, de esta mesa que nos acompaña, que es el doctor Abdalahi Agua, que es profesor de la Universidad de Nugachok en Mauritania, y es ex asesor técnico del Ministerio de Empleo de Mauritania, así que sabe mucho de todo lo que hemos evocado anteriormente relacionado con, con el empleo. Doctor Agua, tiene usted la palabra cuando quiera. Gracias Beatriz. Bonjour, tout a todos. He escuchado uh, el conjunto de las intervenciones que han lugar en las conferencias, y es extremadamente interesante, y eso muestra a qué punto la cuestión de la de la stabilité et du développement dans la région du Sahel est une question complexe et multidimensionnelle. Je vais essayer de me focaliser sur la relation entre donc, euh, cette question d'instabilité et l'éducation et l'emploi des jeunes. Ça a été abordé par Boubacar, ça a été aussi abordé par David. Il, une, il est clair que dans notre région, il y a une poussée démographique exceptionnelle et qu'il y a une croissance énorme des jeunes. Et que face à cette croissance démographique, l'offre état, étatique en matière de services éducatifs et la capacité des États à intégrer ces jeunes dans le circuit économique est totalement insuffisante par rapport à la demande. Et donc, la question de fond que je voudrais soulever, est-ce qu'on peut lutter contre l'instabilité seulement en restant au niveau sécuritaire ou même en restant dans des programmes de développement qui sont mal coordonnés avec avec les populations et qui ne et qui ne sont pas très connectés avec les besoins des populations et la question de fond qui se pose et qu'on a entendu tout au long de ces interventions c'est la question de la capacité des États à faire à offrir des services locaux parce que si ces États là euh, si on observe depuis leur formation dans les années 60, À la suite de, de, de la décolonisation, on, on, on voit qu'au début, on avait commencé à bien, euh, disons, faire face plus ou moins. Les États sont de plus en plus défaillants, et notamment dans le secteur de la santé. Surtout dans le secteur de la santé. C'est ce qu'on voit dans la région du Nord du mali par exemple. C'est ce qu'on voit dans la région du Sahel. Et je crois qu'on ne peut pas lutter contre ces phénomènes. Si on si n'essaye pas de reconstruire les États, et surtout de reconstruire leurs économies, alors, euh, en écoutant tous les intervenants, il se dégage beaucoup de pessimisme. Il se dégage qu'il y a une bombe démographique africaine de l'ordre de 2,5 milliards au, au, à l'horizon de 2050, et que face à cette bombe démographique, il y a une Europe qui est démunie, il y a beaucoup de bateaux, il y a beaucoup de gens qui vont aller en Europe, et que ce sera finalement un ajustement naturel par la guerre, la famine et les crises. Je voudrais essayer au moins de donner un scénario positif. Euh, L'Afrique est potentiellement très, très, euh, elle a beaucoup de ressources naturelles. Elle a aussi beaucoup de ressources démographiques. C'est la population la plus jeune du monde. Alors la question, est-ce qu'il y a en Afrique une possibilité de créer des réponses locales pour absorber Ces, ces, ces sources de crise, c'est-à-dire ces jeunes, qui ne seront pas insérés, qui finalement seront facilement recrutables par toutes les organisations terroristes ou, ou, ou, ou délinquantes, ou la drogue, etc. Eh bien, regardons qu'en Afrique, il y a quand même quelques, quelques succès stories. Nous pourrons, pourrons j'ai tout de suite l'exemple du Rwanda, qui a connu la guerre, qui a connu l'instabilité, qui a connu une guerre civile avec des centaines de milliers de morts, et qui maintenant est donné un exemple de bonne gouvernance. Si on regarde le Botswana à côté, C'est un pays qui a des ressources naturelles bien gérées et dans lesquelles l'éducation est gratuite pour toute la population. On peut aussi regarder le cas de l'Éthiopie. Donc, il y a quand même des modèles en Afrique et si la communauté internationale veut ne pas exporter l'instabilité en Europe ou dans le reste du monde, ou même aux États-Unis, il faut faire un nouveau paradigme. Et comme l'a dit Merkel, il faut trouver un plan Marshall qui n'est pas seulement dans l'intérêt de l'Afrique, mais aussi dans l'intérêt de l'Europe. Il n'y a que deux solutions. Soit les États vont devenir de plus en plus des États fragiles, incapables d'offrir l'éducation, la santé, et même la, et même la police et la sécurité. Et dans ce cas-là, on verra que le, la, la, la résolution du problème par la guerre ne peut rien faire, ne fera qu'augmenter l'insécurité, on l'a vu, vu. Si on regarde les, les tendances de, de, de, de, de, de la lutte contre les mouvements extrémistes, dans des États fragiles, ça finit comme ce qui s'est passé en Afghanistan, 20 ans de guerre, et puis on renégocie finalement avec les ex-terroristes, ce qu'on considérait comme terroristes. En réalité, la véritable réponse, c'est de reconstruire avec les populations et en, en, en, en, en, en, en partant de leurs besoins et en partant des ressources naturelles de l'Afrique et en partant aussi de ces jeunes éduqués en Afrique qui existent en Europe, qui sont en Europe et sont, il, y a beaucoup de, il y a beaucoup de jeunes Africains en Europe, aux États-Unis, partout, qui sont bien éduqués, mais, qui pas de, ils mais il n'y a pas de possibilité d'insertion localement. Et je le vois, par exemple, en Mauritanie, nous avons des industries minières, nous avons British Petroleum qui arrive chez nous, Shell, nous avons Kinross, qui est la quatrième mondiale dans le domaine de l'or, mais il n'y a pas suffisamment de jeunes éduqués, et pourtant, on peut les former. Donc, je crois que si on fait un pari extraordinaire, entre nous et les européens. Essayons d'exploiter ensemble nos ressources, les ressources de l'Afrique qui sont énormes, mais exploitons pas de la manière classique, la manière coloniale ou la manière asymétrique, parce que celle-là est conduit à l'insécurité en Afrique et en Europe, mais exploitons de manière durable en essayant de faire un partenariat win-win et dans lequel les jeunes africains travailleront en Afrique et non pas en Europe. Je crois que c'est tout à fait possible Et si on voit autrement le problème, on le voit de manière beaucoup plus globale et beaucoup plus multidimensionnelle et beaucoup plus holistique, comme l'a souligné certains intervenants, comme le docteur Sam de l'Institut de, de Tombouctou. Il y a énormément de solutions, il y a énormément de programmes, il y a énormément de redondances et, et finalement, il n'y a pas suffisamment de réponses partant de la balle. En réalité, aux problèmes complexes, il faut parfois des réponses simples qui partent tout simplement des besoins réels des populations, mais également de l'intérêt stratégique des Européens et des Africains. Et je crois que je pallier sur cette note optimiste pour terminer mes propos. Je vous remercie pour votre attention. Je crois que j'ai dépassé mes cinq minutes. Muchísimas gracias, doctor Agua, por esa excelente eh, intervención, donde, con un toque un poco más optimista, como, como usted indicaba. La verdad es que mientras en Europa se habla de un crecimiento exorbitado demográfico... en eh, Perdón, al revés, mientras en África se habla de un crecimiento demográfico exorbitado, en Europa estamos justo con el problema contrario. No tenemos, nuestra población está envejecida, no tenemos suficientes jóvenes para pagar eh, las, las pensiones, así que es verdad que hay que buscar un win-win, como, como bien eh, explicabas, y os agradezco mucho a los tres vuestras intervenciones. La verdad es que hemos tenido en esta conferencia muchísimas preguntas porque es un tema absolutamente apasionante el de la demografía. Así que voy a intentar re resumir algunas de ellas que me parece que son bastante pertinentes y, y de temas eh, que, que se han tocado en la conferencia. La primera se la voy a dirigir a usted, uh, doctor Agua, eh, porque está muy relacionada con lo que usted decía sobre la economía y las oportunidades. Nos, nos preguntan acerca de las microfinanzas. ¿En qué medida las microfinanzas podrían ayudar a estabilizar justo los flujos migratorios sur-norte y a afianzar esa cooperación entre Europa y África? Es una cuestión extremadamente interesante, porque al corazón de, de développement local, il y a la economía de desarrollo local hay la cuestión del financiamiento. Y el financiamiento, hay tres niveles de y Hay la microfinance, hay la mesofinance, Et il y a la grande finance, c'est-à-dire les banques, qui exigent en réalité des garanties et beaucoup de conditions, et que des jeunes diplômés ne peuvent pas être insérés. C'est l'expérience en Mauritanie, je sais m'a dit aussi, il n'y a pas des jeunes porteurs de projets, ils n'arrivent pas à, se, à trouver de la. Et des gens très, très pauvres, des populations très pauvres qui ont des micro-projets. Dans différents domaines, aliment, sécurité alimentaire ou protection de l'homme à la mesure de leurs besoins. Donc, effectivement, je crois qu'au cœur de la problématique de l'emploi et de l'insertion et même de l'entrepreneuriat, il faut repenser la question du financement en partant de la microfinance pour une large euh, partie de la population, notamment dans les secteurs informels, et pour les aider à faire des petits métiers et à se formaliser, mais également introduire une sorte de maison finance destinée à la classe moyenne et qu'on qu peut leur permettre avec un système de garantie et d'accompagnement de s'insérer et laisser la grande finance classique pour les PME et les, grosses, et les, gros, et les, gros, les gros projets. Et je crois que si l'Europe essaye de réfléchir en ces termes, en, en accompagnement avec les élites africaines, Et dans un partenariat stratégique, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un déficit démographique en Europe et il y a un excès en Afrique, et, il est tout et, et, et, nous, et nous allons vers un monde de plus en plus globalisé à travers le, le, le tout numérique, etc., il est bien possible de construire quelque chose entre les deux rives de la Méditerranée, entre l'Afrique et l'Europe, car c'est des continents très parents, malgré avec, avec leur histoire commune et avec beaucoup de choses. Et essayer de Paiser, que l'Europe pèse, parce que l'Europe essaye de peser face à la Chine, face aux États-Unis, mais elle ne peut pas peser avec une Afrique blessée ou dans un rapport euh, fondé sur un asymétrique qui n'est pas win-win avec l'Afrique. Seul, la seule voie de Sali, c'est d'essayer de parler franchement avec les Africains et d'ouvrir le cœur, d'avoir le cœur ouvert et d'essayer non pas de donner des emplois à l'Europe pour l'Afrique, mais d'essayer de, mais de créer des emplois en Afrique pour les Africains et dans l'intérêt des Européens. Muchísimas gracias, eh, doctor Agua, por esa respuesta tan completa eh, con respecto a la cuestión de, de, de la financiación, ¿no? que a veces es lo complicado para empezar a, a, a crear empresas y a generar valor eh, en África. Tengo dos preguntas más de, las, de todas las que se han hecho durante, durante esta intervención que me gustaría poner a, a David Esculi y a Bubacar Haidara. Así que os eh, hago las preguntas y uno de vosotros contesta cada una. Vamos a intentar ser cortos con nuestras respuestas porque queremos intentar terminar este coloquio pues, lo más a la hora posible. Así que David, la pregunta que, que muchos de los eh, asistentes se hacen es cómo se puede realmente evitar el, el crecimiento demográfico descontrolado. ¿Deberíamos seguir a políticas de control demográfico parecidas, por ejemplo, aunque, aunque es una comparación muy mala, eh, a, a la China de aquella época, o, o un, un, algún tipo de planteamiento, sobre todo de acompañamiento más allá de la educación que se pueda hacer para controlar eh, la crisis demográfica africana que habrá en unos años? Um, gracias, Beatriz. Yo creo que Bubacar sería mejor que yo para, para contestar a esta pregunta, pero yo que yo he visto en África es el concepto de familia. Hoy en día la familia ideal en África es 8 o 10 niños. También hablamos de la tasa de fecundidad de la mujer, pero si añadimos la tasa de fecundidad de los hombres, pasamos a, a, a casi 13 por hombre, 13 niños por hombres. Es decir que es una cuestión cultural y me parece difícil imponer eh, también concepto de contracepción y el acceso de la mujer a la contracepción en África es bastante difícil. Yo creo que es solamente en Burkina Faso que hay una tasa de contracepción bastante alta en comparación con Malí, Niger, etc. Entonces, yo creo que esto, como lo ha dicho bacar yo creo que el tema de la educación es un tema particularmente relevante para uh, afrontar uh, el, el, el desafío de, del crecimiento demográfico. Y además, yo pienso que el ser humano es una riqueza, como lo decía Abdala también. Yo creo que también tenemos que aprovechar las formidables oportunidades de este continente vecino para fortalecer nuestra independencia interdependencia. Entonces, el tema no es reducir por reducir el crecimiento demográfico, es reducir el crecimiento de demográfico para alcanzar un crecimiento económico, pero también haciéndolo teniendo en cuenta los aspectos culturales y de educación. Ah, pues justo en relación con, con ese crecimiento económico que es necesario, hay una pregunta que va muy relacionada con eso que me gustaría proponérsela a Bubacar, que es acerca de algo que ha dicho en su intervención relacionado con la expansión urbana. ¿no? Porque es verdad que la expansión urbana es una oportunidad cuando viene bien acompañada de financiación y de inversiones en infraestructuras y de buen elemento humano, entonces... Bueno, pues eh, lo que me gusta, lo que le gustaría saber a, a los oyentes, eh, Buakar, es cómo se puede aprovechar eh, el, el hecho de que se haya viendo una expansión urbana grande para eh, el crecimiento económico en vez de eh, las situaciones que nos encontramos ahora mismo en las ciudades eh, en, en el Sahel. Hello, don Euh, comme David l'avait très bien expliqué, aujourd'hui, euh, euh, les villes sahéliennes, notamment Bamako, sont, confr sont confrontées à une urbanisation galopante. Alors, euh, euh, euh, cette urbanisation galopante aurait être mieux géré si euh, on avait pensé le problème en amont, mais non, on subit le problème tel qu'il arrive. Alors euh, qu'est-ce qui se passe dans cette urbanisation galopante Comme je vous l'avais dit, vous savez qu'ici au Mali, une majeure partie de la population est rurale et donc avec la sécheresse, la péjoration des conditions climatiques, une bonne partie des jeunes quitte euh, euh, tous les ans Euh, la campagne pour la grande ville, mais quand ils viennent à, en grande ville, il n'y a pas l'espace d'accueil nécessaire prévu pour eux. Qu'est-ce qui se passe On voit alors la formation de quartiers périphériques, la formation de bidonvilles où les gens s'entassent, où, où il manque de tout. Finalement, le potentiel que les villes auraient pu tirer de cette grande urbanisation, ça devient un poids que la ville supporte. Et donc ces jeunes gens qui sont venus de la campagne euh, pour euh, travailler, on l'a toujours dit, il n'y a pas d'emploi. Et qu'est-ce qu'ils font Ils trouvent une alternative. Ils tombent dans des activités délictuelles pour, euh, euh, pour avoir un peu d'argent. Donc du coup, euh, le potentiel qu'aurait pu être cette jeunesse, se devient un problema, esta jeunesse devient un problema. Donc, euh, euh, la cuestión de euh, l'urbanización galopante n'a pas été pensée en amont de l'arrivée de ces populations en ville. Voilà. Muchísimas gracias. La verdad es que. ce voilà ah, es que oh. dire par rapport a cette... Gracias, gracias, Bouacar. Eh, la verdad es que ahora que ya se conocen eh, los flujos migratorios desde las partes rurales del Sahel hacia las ciudades es cuando tienen los estados la obligación de realmente crear algún plan de acogida a, a esa población que viene para que no se den las, las consecuencias que se están dando hasta, hasta ahora. ¿no? Eh, querría agradecer a todos los ponentes y sobre todo a los asistentes que llevan escuchándonos desde las seis de la tarde eh, por, por su acompañamiento, por, eh, por bueno, por haber explicado tan bien los desafíos del Sahel y, y por su tiempo, porque esto lo hacemos literalmente por, por amor al arte, porque pensamos que en un diálogo donde tenemos presentes como paneles a, a dos europeos y a dos africanos es la forma realmente de luchar conjuntamente a las amenazas que ahora es que tenemos que hacer frente, por desgracia, pero también a las oportunidades, como bien decía el doctor Agua. África tiene muchas oportunidades y eh, la mano de obra africana va a ser probablemente la que acabe ayudando a esta Europa envejecida, así que hay que ver no solo los desafíos en términos de seguridad y gobernanza, que los hay por supuesto, sino también las, las oportunidades tan ricas que nos ofrece nuestro vecino continente a pocos kilómetros de las, de las costas españolas. Así que nada, quería daros las gracias a todos, como ya saben ustedes este foro se compone de tres jornadas, esta ha sido la primera nos vemos el próximo lunes eh, 22 de marzo a las eh, 18 horas española, así que ya hacen ustedes la conversión dependiendo de dónde estén situados en el mundo, para hablar de dos otras causas fundamentales eh, de la inseguridad y la inestabilidad en el Sahel, como son la parte del cambio climático y las consecuencias eh, para la región y también la parte de la radicalización violenta, no solo yihadista, pero evidentemente también yihadista, que se tratarán el día 22 de marzo. Esperamos verles a todos allí y una vez más, muchísimas gracias por su tiempo y, y nada, que pasen muy, muy buena tarde.